Chicos, primero que todo un gran saludo, vamos a empezar en este momento. Eh, quiero eh, primero que todo darles un, un gran saludo a, a todos los mentores, los capitanes, los chicos que están en la capacitación. Eh, bueno, vamos a empezar con esto, 906, pasó hasta las. aquí son las 9.06 de la mañana en Colombia esto va hasta las 10 de la mañana, hora colombiana, listo, eh, estamos grabando, si por algún motivo pasa lo de ayer que se detiene la grabación, como ya lo dije antes, haré un resumen y se publicará, listo, entonces me van a dar un segundo, que voy aquí a, a poner esto, Bueno, entonces espero que todos los chicos tengan ya en la página de Vex prendida. Vamos a empezar a presentar. Entonces compartir. Sí, aquí, Listo. Aquí me confirma alguien, por favor por audio si pueden ver la pantalla. De Vex. Sí, señor. sí se ve bien. Sí. Muchísimas gracias. Sí sí se ve. Excelente, entonces lo que vamos a hacer en este momento eh, es simplemente vamos a... Esto fue de algo de lo que hicimos ayer, por eso entonces le voy a poner simplemente uno nuevo. Muy importante, vamos para que vamos también aclarando cosas. Eh, el día de ayer vimos cómo hacer bloques personalizados, vimos eh, cómo hacer diferentes cosas, vamos a cubrir algo de eso hoy. Eh, para los eh, equipos Gears Rally Coloring se consideran que esos ya no son retos de principiantes, sino intermedio o avanzados. Para algunos, será avanzado es un reto intermedio. Vamos a ver el, lo siguiente: el mapa de This Drill lo vamos a hacer bastante en ese mapa, porque por ahí en ese mapa puedo también mirar las lo que puedo hacer en el en el otro, en el, en el disc maze o en el laberinto de discos. Entonces, eh, bueno, qué pena ahí si sí, el internet está un poquito lento. Ahí estoy cambiando y se me parece que se me bloqueó. Ahí está. Listo, perfecto. Bueno, transportador de discos, que es el mapa el que tiene como el castillito ahí con los discos que es el que vamos a hacer en Distrail. Lo primero que hicimos el día de ayer eh, fuimos, miramos cómo repasar lo básico ¿sí? que es ir hacia adelante entonces dijimos que cada cuadrito son 200 milímetros o sea 20 centímetros aquí tendría que ir 1, 2, 3 y medio porque tendría que estar acá eso significa que son 700 volteo a la derecha por ejemplo y esto es algo que yo he visto a los chicos que han tenido dificultad para que lo tengan en cuenta si yo en vez de eh, utilizar el imán para coger el disco antes, yo lo que hago es trato de aquí sería 1, 2, 1 y medio, 1 y medio, o sea 300, yo trato de eh, avanzar y luego coger el disco, voy aquí al magnet, to boost. Qué pena, estoy partiendo de la base de que ya esto, lo básico, ya lo tenemos. Listo, si alguno tiene dificultades, por favor, avisa. Y, y vemos cómo podemos eh, hacerlo. Un momentico, que es que hay gente todavía pidiendo entrada, entonces me toca devolverme. Bueno, entonces, si yo hago eso, entonces, bueno, aquí estoy cogiendo un disco verde, por ejemplo, y me devuelvo, entonces hago un giro de 180 grados para devolverme y avanzo, van a ver que muy posiblemente yo no, el disco no lo tome y ya voy a explicar porque eso es algo que tienen que tener en cuenta, que yo sé que algunos han tenido dificultad con eso, ahí, cuando voltea no cogió el disco y voy a explicar por qué. ah bueno ahí se equivoca, puse 1800 en vez de 180, lo puedo explicar porque qué, listo, ya lo voy a poner en mi pantalla para que vean y, y me vean la explicación. La razón es porque ustedes ven que él aquí lo voy a poner en mi, en mi pantalla, bueno, ahí me pueden ver ustedes, sí me pueden ver. Eh, el disco, el, el robot pasa el disco y luego activa la imán. Entonces cuando voltea no lo coge, no lo agarra. Qué pena, pues ahí me perdonarán los de algunos países de América, nosotros la... la, la la, el verbo coger lo utilizamos por agarrar, obtener ¿listo? para que no piensen pues que es algo mal dicho eso es algo muy muy cultural eh, entonces ¿qué hago? antes de avanzar al disco debo poner el imán antes de avanzar al disco debo poner el imán Sí, de esa forma, vea que son los mismos bloques solo que los puse de forma diferente los puse de forma diferente. Entonces ahí sí, toma el disco y ya se devuelve. Y ya hago todo para que se devuelva al cuadro. En, en la reunión de capitanes muchos decían, Ay, ¿y entonces dónde están los retos técnicos? Todo, todo eso se da a las 8 de la mañana, el próximo sábado. ¿Por qué? Porque es que nadie sabe. En este momento nadie sabe. Muy posiblemente todos están haciendo ejercicios. ¿sí? Vamos a llevar los azules al azul, a todos los... Pues, discos azules al azul, todos los discos rojos al rojo, todos los verdes al verde vamos a llevar uno de cada color eh, intercambiemos estos aquí estos allá, eso lo pueden hacer y en Disdrill es permitido tener subrutinas por una simple razón y es que no pues sus rutinas programadas antes de la competencia porque como no se sabe igual que lo que nos van a decir si yo le digo vea por decir algo, eh, el día de la competencia. Bueno, tiene que eh, obtener los cuatro discos al lado del castillo, los demás arriba, y ponerlos todos en tal cuadrado. Por más que yo tenga una subrutina programada, si yo no tuve esa subrutina específica, pues no me sirvió de nada. ¿Sí? Me sirve en que no tenga que pregunta? hacer eh, algo específico. Hay una pregunta. Dale. Sí, yo... Eh, se puede pre programar, uno puede, puede tener funciones listas. Eh, en this drill, sí. En this drill, sí. ¿Listo? O sea, un ejemplo. Ya vimos que, por ejemplo, ir hacia adelante. En this drill es, y en. 700. Entonces, te voy a dar un ejemplo. ¿Listo? Entonces, ir al centro. Ir al, al, al, al, al, ir al a la entrada lo voy a llamar eso a la entrada so, ir a la entrada siempre va a ser drive forward pues, 700 entonces yo ya lo único que le tengo que decir a mi, a mi robot es vea vaya, vaya a la entrada ya yo puedo tener entonces ahí mi robot hace esto va a la entrada que sería ahí yo considero eso en la entrada ya otro, puedo tener otro disco que diga eh, discos azules izquierda, otro que diga discos azules derecha y hacer desde ahí, y irlo pegando ¿listo? eso se puede hacer, así se hacen los bloques personalizados voy a un bloque, le pongo la instrucción aquí cuando dice definir y luego esos bloques los puedo eh, reutilizar, ¿por qué es importante eso? porque si yo pongo eso de volverse al centro entonces si yo hago esto voy a hacer un ejemplo aquí rápido que pena chicos entonces aquí sería drive for 300 clic derecho doy no 90 grados y yo hago esto devolverse al centro y voy a dejar el disco, esto es para mostrarle algo que uno puede hacer para optimizar el código, no le estoy diciendo que este es el reto, entonces yo voy, obtengo el disco, doy una vuelta, yo también lo podría hacer simplemente reversando, vengo acá, lo dejo y luego le puedo decir venga vaya otra vez al centro, ¿sí? eso lo puedo ir haciendo, entonces ya no tengo que ir turn right, 90, sino que sí, ya sé, devolverse al centro, ir al centro y eso me ayuda, ¿listo? Cosas como esas se pueden hacer, están permitido para this drill para this drill ya vamos a hablar un poquito, ah bueno, aquí puse devolverse al centro, tengo que poner, ir a la entrada, otra cosa, una cosa que es muy, muy, muy básico, yo puedo hacer algo que se llama por ejemplo velocidad, para poder eh, hacerlo una vez y no más. Qué pena que tengo que admitir a algunos que están llegando tarde. Listo. Entonces para hacer velocidad, entonces lo que voy a hacer es lo mismo. Voy a drive frame. Sé que la velocidad es este. Bueno, lo estoy haciendo en inglés. Qué pena, lo voy a poner en español. Para aquellos que no. Y lo voy a poner aquí. Establecer, establecer es lo mismo en y en español solo que... bueno entonces me entiende eh, ¿sí? una pregunta dame un segundito y ya te, eh, ya te respondo. Okay. listo entonces aquí ya entonces voy aquí a mis bloques y pongo velocidad al principio tengo esos dos bloques en velocidad entonces ahí ya me da mucho más rápido mi robot y lo hago dale dime la pregunta ¿Qué sí si se puede usar como sensores del simulador? Porque en ciertas competencias que he estado no se puede? Muy buena pregunta. ¿Se puede usar sensores? Eh, eh, sí, para ambas eh, retos se puede usar sensores. En el simulador, sí, claro. O sea, tú puedes utilizar, vea, es que yo quiero y... que vaya, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo con, con eso, ¿listo? Para colaborarte claro. con esa inquietud. Yo le puedo decir, eh, va a avanzar hasta Entonces, le voy a decir, hasta que encuentre, y eso lo iba a hacer ahorita para mirar para el, el int pero bueno, ya nos adelantamos un poco. Si el ojo delantero está cerca de un objeto, o sea, que haga esta función hasta que esté cerca de un objeto, que va a hacer ahí? Ahí va a ir hacia, simplemente conducir hacia adelante, y una vez lo vea, entonces va a voltear a la derecha, voy a... aquí lo estoy haciendo más o menos lo mismo, pero de, un poquito diferente. Si el ojo de abajo ve un, un objeto, entonces ahí va a ir a conducir hasta ahí. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Dame un segundo. El imán. Aumentar. Entonces va a hacer lo siguiente. Según esto va a ir hacia adelante hasta que vea un objeto. En el momento que vea un objeto... Va a voltear a la derecha 90 grados. A, eh, activo el imagen. Una pregunta. Y va a ir hacia adelante un segundo hasta que detecte un disco en la parte de abajo. Y eh, ahí voltea. Dale, dime la pregunta. Entonces, un disco cuenta como objeto. Sí, un, un disco es un, es un objeto. Sí, los discos... Eh, porque, a ver, si lo vemos en la vista 3D, Vamos a ver que los discos tienen volumen. ¿Listo? No son planos. Entonces, eh, el, el, el sensor los va a detectar como un objeto. ¿Ya? Esa es como la razón principal. Yo okay. lo puedo hacer, en vez de objeto, también lo puedo hacer con color. ¿Sí? Si el color... Si repetir hasta que el ojo de abajo o el, el down eye vea el color, no sé, azul, por decir algo. Por ejemplo, aquí me acabo de dar cuenta una cosa. Que cuando detecta el objeto, queda muy atrás. ¿sí? Entonces, mira que no, no me va a, a hacer lo que tengo que hacer. Entonces, ahí tendría que buscar yo una manera de, de ver cómo ajusto la dirección y demás. ¿Ya? Pero ese es el principio. Eso es para mostrarles que sí se puede utilizar los sensores. Hay diferentes formas de usar sensores. Eh, la parte del disdrill, la verdad, es muy básica en el sentido que se puede hacer todo con bloques de adelantar, eh, voltear, recoger, dejar, ¿ya? Y uno puede hacer sus rutinas aprovechando los bloques personalizados y eso te va a permitir eh, un sinnúmero de cosas, pues que, que tengas mucha más eh, versatilidad, Entonces seas mucho más versátil en... En tu, en tu escritura de, de, de pues, no escritura del código, sino pues, programando como tal pregunta, eh, veo que hay otra una... pregunta. dale, dime ah, ah yo, ok eh, que si sí, ah, que si los discos pueden estar en un mismo lugar eh, o tienen que estar como separados cuando llegan a cuadro explícame, explícame la pregunta no, no la entiendo bien. Que, digamos que la programación lleva el primer disco a un punto de la cuadrícula y lleva el segundo disco al mismo punto. ¿Eso se puede? Pues dependiendo de lo que se te pida. O sea, si tú lo que quieres es recoger todos los discos en un mismo lugar para después ir de ese lugar y llevarlos a donde te están pidiendo. Pues... No. Es que... Para... Ajá, dime. Todos los verdes en un punto de... El, el lugar verde, no como separados en el lugar verde. se puede? Ah, bueno, de, eso depende mucho de lo que te pida el, el, el reto, ¿sí? Si el reto te dice, eh, los discos tienen que estar uno encima del otro, pues tienen que estar uno encima del otro. Si te dicen simplemente todos los discos verdes en el cuadro verde, pues ahí no se te está pidiendo una, una posición específica, sino que esté adentro, eso lo explicamos ayer. ...en reunión de capitanes Ah, entonces sí se puede uno encima del otro... Eh, ...o uno encima del otro... ...o uno al lado del okay. otro... ...porque si te digo... ...es que ah, esté okay. dentro entonces, del cuadro... ...la única condición es que esté... ...dentro del cuadro... ...si yo te pido... ...que deben estar... ...dentro del cuadro... ...verde, no sé... ...formando un triángulo... ...o sea, uno, dos, tres... ...pues... ...ahí sí hay ya uno como una posición específica... ...de lo contrario, no... O sea, depende mucho de lo que te, se te diga en el reto. Si yo te digo, me, mira, me tienes que poner los verdes detrás, del, en la parte de atrás del castillo, pero no te digo, eh, pues en, en la última línea de cuadros detrás del castillo, pero no te digo exactamente en el centro, pues eso se interpreta como que es en cualquier lugar. ¿Sí? La, la, en, en el reglamento, en el... Perdón, en el reto cuando sale, se les va a dar lo que se llaman los requisitos técnicos. Entonces, ¿qué es un requisito técnico? Dice, para que se cumpla, para que se considere el reto válido, debe hacer esto. Y de ahí, estos son los requisitos técnicos. Entonces, digamos, el cuadro verde está en el centro de la cuadrícula, en todo el centro, un, un disco verde en el centro de la cuadrícula. Eh, y un, un disco rojo a 400 milímetros, no sé. Si de pronto tú cumpliste que lo pusiste separados, pero no está a 400, o no se ve que está a 400, porque 400 son dos cuadros, se ve que estás a 1, bueno, si se ve que está a 3 y un poquito menos del 400, pues se vale. Pero se ve muy claro que no está a la distancia, pues, hombre, ahí hay un requisito técnico que te, te va a decir, tienes una penalización, ¿listo? Porque de pronto el reto era ponerlos en, eh, separados de cierta forma, pero el requisito técnico te pide una algo específico que si no lo haces, penaliza. Entonces, no sé si, si eso eh, responde más o menos la, ah, okay. la inquietud. Eh, bueno, esto es en cuanto a Distrill, aquí ya vimos algo. Yo tengo... Dime, dale, pregunta. Yo tengo la última pregunta. ¿El imán puede llevar solamente un disco o puede acoplar a más? Buena pregunta, no te lo permite más. El, el imán, al, te, al recoger un disco, el imán queda cubierto. Entonces, eh, no pasa el magnetismo al disco siguiente. ¿Ya? Eh, okay. Eso es algo que no, no lo permite, me imagino que por física, pues, en de, de, de, de la programación. Que uno, pues sabemos que si dos metales están juntos y hay un imán, pues eso se, tras, se transmite y, y también, siempre y cuando tenga fuerza el imán, pues eh, también lo agarra. Pero digamos que por la física desde la programación, eh, pues hasta donde yo he visto, no lo permite. Eso ya es algo, pues muy propio inherente del programa. ¿Ya? Ok, muchas gracias. Bueno, eh, alguna otra pregunta el disdril Bueno, les voy a decir... Muy, muy buenos días, Patricia, puedes apagar, gracias. Eh, el, les voy a decir algo que eh, ya verificamos, teníamos un error, no son 95 equipos, son 96 equipos inscritos, eso lo estuve haciendo yo verificando el día de ayer, ya con calma, había unos equipos que habían tenido, bueno, eso, eso se, se les había dado, eh, digamos que un plazo para, para el pago porque tenían un problema con sus tarjetas y eso me lo demostraron, me lo mostraron, me mandaron los comprobantes desde el viernes eso ya todo está solucionado, ya todos los equipos están súper bien tenemos 96 eh, fue un error mío que dije 95 en eh, Disdrill hay 31 equipos listo, tenemos equipos de diferentes países en este momento yo les envié a los mentores eh, por el grupo de WhatsApp que tenemos lo que es eh, la lista oficial de los equipos para que la revisen, por favor, y se aseguren de que sus equipos están ahí. Si algún mentor está aquí y no está en el grupo de WhatsApp, me escribe en el chat, por favor, para poder ingresarlo. A veces a uno se le pasan detallitos, pero eh, eso. Y como les dije, los mentores que estén en el reto van revisar que hayan recibido el comunicado de ayer. Listo. Si Disdrill no tiene más, vamos a pasar entonces a el laberinto de discos. Los chicos que son de Disdrill se pueden quedar se pueden retirar, ya depende de ustedes. La, igual no. se van a, a decir cosas que pueden ser de utilidad. ¿Listo? Se van a decir cosas no. que pueden ser de utilidad. Dime, pregunta. sí. Entonces, como la Siempre el disco va a ser como con esa organización, o sea, va a estar como ese cuadrado, va a estar el castillo ahí al final, sí. y van a ver eh, discos pues de manera random, o sea, pues los colores ahí no están definidos. Pues Los, los colores están también lo que. Siempre están ahí, en la misma posición, no cambian. Ok, entonces el verde siempre va a estar en la esquina eh, eh, sí. derecha de abajo. Sí, mira, mira que ahí lo vuelvo a cargar y va, va a estar igual. Dame da un segundo, lo, lo volvemos a cargar. Mira que siempre son dos azules a la izquierda abajo, dos verdes a la, a la derecha abajo. En el, en el centro hay dos rojos y al otro lado dos azules, dos verdes, dos rojos. Siempre es así. Eso es porque… Ok, entonces este no... siempre es así. Sí, el transportador de discos eh, está en mapa, sí porque no es dinámico, los que cambian son aquellos aquellos mapas que dicen que son dinámicos. ¿Listo? Okay, y lo que cambia es lo que hay que hacer con los discos, o sea, Correcto. puede un reto puede ser llevar los verdes a los azules, los azules a los rojos y los rojos a los verdes, pues Por a ejemplo, los cuadros. Eso podría ser. Eso podría ser algo. Yo te podría decir, llame eh, uno un disco de cada color a su respectivo cuadrado por decir algo, o llevar un disco de cada color al cuadro azul, o un disco de cada color al azul, un disco de cada color al rojo, un disco de cada color al verde. O sea, se puede hacer, o sea, la combinación es muy grande, no es infinita, pero sí es muy grande la, la posible eh, eh, combinación porque es que tú no sabes si yo te voy a pedir recoger los 12 discos o te voy a pedir recoger 3 o te voy a pedir recoger 8. Listo. O nueve. Eduardo, dime. Eduardo, Adalberto de acá de Chile. Dime, Alberto Mira, mi pregunta, o sea, mi, mi observación va, entonces el desafío más grande va a estar, ¿no es cierto?, en esperar el reto. <ríe> sí. Digamos que sí, yo creo, sí, porque si tú me dices que la organización de los tipos siempre es la misma, entonces uh, uh, al final tú me vas a decir, ah, hay que dejarlos en el cuadro verde de afuera y atilados de tal forma. Entonces ahí es como va a estar más, más fuerte el reto. Exactamente. Ese es el, digamos, ah, ya, el, perfecto. la idea de este reto como tal es que sea la preparación previa. O sea, la preparación previa es donde uno hace más trabajo. ¿Ya? Porque de esos 90 minutos que se te dan para programar, la idea es que utilices el, menos, el menor tiempo posible. Entonces de un de algo que se puede demorar 90 minutos porque yo no te voy a decir cuál, pues no puedo decir cuál es el reto, pero eh, es algo que yo diría que programándolo desde cero se puede demorar unos buenos 40 50 minutos para alguien rápido ¿sí? programándolo desde cero eh, pero si yo ya tengo algo prediseñado de mi preparación, ¿sí? estoy bien preparado, tengo, lo puedo hacer, ya, ya depende de mí, ya es agilidad, ya es estrategia de equipo. ¿Listo? Que lo haga rápido. Bueno, eh, gracias Alberto. Voy a, voy a empezar con el, el laberinto de discos. Creo que ya this queda claro. En laberinto de discos eh, es muy importante ver algo. Ustedes tienen que analizar el laberinto de discos puede llegar a ser una programación muy estándar. ¿Cuál es el reto del laberinto de discos? Que yo no puedo tener nada precargado. Eso está en el reglamento. Listo, se si revisa el reglamento, dicen que no se pueden usar eh, bloques precargados. Listo. Entonces, cuando van a empezar, los jueces les van a decir: archivo nuevo, por favor. Entonces, ustedes tienen que poner a un archivo nuevo. Tienen que partir de ahí. Yo no puedo tener bloques precargados de que ay, voy a dejar aquí, porque eso es algo que a veces hace uno para que sea más agilidad. Ah, yo voy a poner aquí eh, 500. Entonces, cada vez que me, que me digan, haga, entonces yo ya hago aquí y ya tengo ya 500, entonces más rápido. No tengo que escribir nada. Eso no se puede. Listo, tiene que estar... ...con eh, lo que está por defecto... ...¿sí? con los valores de defecto... ...entonces nuevo proyecto de bloques... ...tan... ...pues se dicen... ...bueno chicos... ...uno, dos, tres... ...y empieza... ...y tú ya tienes que empezar... ...a ver cómo programas... ...yo puedo hacer varias cosas... ...para programar mi ruta... ...una... ...como yo tengo... ...el color... ...tanto en, el, en un disco al frente... Como un disco en el piso, yo puedo tratar de detectar cualquiera de los dos para que haga algo. ¿Listo? Entonces, simplemente aquí voy a poner la velocidad, me disculpan. El reto grande del coloring es eso, el programar en vivo. No es fácil, uno puede cometer errores por tratar de hacerlo rápido. Eduardo, entonces si yo le doy play y no llega al rojo, entonces ya se me acabó el intento. No, el, el reglamento dice que el tiempo se termina cuando llega al, al rojo o cuando se acaba el tiempo permitido. Eh, no me acuerdo exactamente cuánto es el tiempo, creo que cinco minutos, de pronto estoy equivocado es eh, lo que diga el reglamento. Creo que el reglamento dice que el tiempo máximo por ronda es de cinco minutos y el coloring solo tiene dos rondas. ¿Listo? Y es la ronda más rápida la que gana. En este reto tenemos 12 equipos. Tenemos 12 equipos en el, en el Coloring. Este se va a hacer en vivo el día domingo, primero de noviembre, a las 10 de la mañana. Desde las 9 se deben estar conectando para verificar, para aclarar. Bueno. Entonces, yo le puedo decir que a mi robot que simplemente. Eh, vaya va a repetir esto hasta que algo pase entonces hasta que va a ir hacia adelante hasta que el no sé aquí vamos a hacerlo con el del frente hasta que el ojo delantero esté cerca de un objeto listo y ahí va a voltear a la derecha no voy a hacer toda la programación por ahí hay tutoriales de nuestra roboto que de pronto les pueden ayudar, no voy a decir más. Eh, y ahí, giro a la derecha. Y yo luego puedo ir, que haga lo mismo, duplica y gira a la izquierda. Y mira que así, o sea, eso es, eso es, una, eso es una. Ah, qué pena, puse dar vuelta en dirección en vez de girar 90 grados. Eh, digamos que si yo estoy programando en vivo entonces vamos a hacerlo como si fuera en vivo listo a la cuenta de 3, 1, 2, 3, 1, 9, 35 entonces llego yo y hago esto tan, tan 100 listo. digo aquí repetir hasta conducir ojo delantero está cerca un objeto y luego va a girar a la derecha yo sé que después cuando llegue al azul va a hacer un giro a la izquierda, entonces vamos a hacer lo siguiente Va a tener aquí un bloque aquí y un bloque aquí simplemente los voy a estar eh, duplicando según lo que necesite, entonces hago esto a la derecha ah, me Ay chicos, me disculpan Es que pongo el bloque que no es Si eso me llega a pasar en vivo eso, Ahí estoy perdiendo tiempo ¿Listo? Entonces algo así Entonces yo puedo, esta es una, una técnica Tan El azul, el azul es a la izquierda Azul a la izquierda a, Otro azul a la izquierda O lo pongo a repetir tantas veces listo entonces por ejemplo mira que ahí ya en un, en un minuto ya he programado un montón de cosas puedo tener un código mucho más lógicamente depurado pero ahí estoy ya cumpliendo Tan, izquierda izquierda izquierda listo y así voy completando mi reto esa es una forma otra forma eso ya les recomiendo que lo hagan con los eh, mentores. Otra forma es hacer condiciones. Si detecto un color determinado, giro hacia un lado. Y si siempre avanzo. Y si detecto un color determinado, giro hacia un lado. Si detecto un color determinado, giro hacia el otro. ¿Cómo se hace eso? Pues es muy parecido al repetir hasta... Vamos a poner conducir. conducir perdón conducir hasta adelante y en vez de poner un objeto voy a poner que eh, ojo delantero por ejemplo detecte azul si detecta azul si ¿sí? va a girar a la derecha lo puedo poner como un condicional si sí, en vez de repetir hasta si ¿sí? son son diferentes Ahí sí les recomiendo ya a los mentores que lo hagan con los chicos, que lo practiquen, cuáles podrían ser las mejores maneras de hacerlo. Simplemente, bueno, aquí hay un... Ahí es verde, por eso no me dio. Ahí es verde. Listo. Entonces, por ejemplo, ahí ojo delantero detecta verde, gira a la derecha. Listo. Alguien preguntaba... Eduardo... Eh, un, un segundo. Eduardo preguntaba. ¿Qué tanto tiene que estar en el color? Con que toque parte del color, vale. Dime. Eh, una pregunta específica aquí: eh, ¿ustedes van a dar eh, un cuánto se llama? un orden para que para la programación, por ejemplo, no sé, uh, primero detectar todos los verdes, luego detectar todos los azules y, y no. finalmente terminar en el rojo? No. ¿No? El reglamento no. dice no. debe ir a todos los recuadros de color verde y azul y por último al rojo. Listo, ya perfecto. Eso eso lo dice perfecto. el reglamento. El reglamento trata de ser, bueno trata, ojalá así así esté. trata de ser muy claro en eso de que se debe o sea se debe tocar cada uno de los cuadros de color o detectar cada uno de los cuadros de color eh, azul y verde y termina en el rojo. Si yo llego al rojo sin detectar ya. todos los otros el tiempo sigue rodando porque no has terminado. Perfecto. de Perfecto. Todos listo. Eh, en este momento con okay. algo en vivo eh, no, se, no se hizo así, por decir, vayan a todos los azules luego todos los verdes y rojos sino para que, porque así no se podría hacer de pronto con sensores ¿listo? tendría que hacer uno cuadro por cuadro y, y eso para hacerlo en vivo es tedioso entonces recomendamos que sea algo de para que se pueda hacer con sensores o, o bloque por bloque si lo desean no es lo más recomendable en este reto pero se puede hacer, yo ya les mostré cómo era una forma que se podría hacer duplicando, ¿sí? Para agilizar. Son técnicas. Y ya depende, ¿sí? Entonces yo hago ahí y, ¡pum! Con lo que me pasó ahora, que, me, que se quedó ahí en el verde, siga, el tiempo sigue contando. Eh, vuelvo y repito, si no estoy mal, son 5 minutos por ronda máximo. Como tenemos solo dos equipos, pues nos da perfecto. Eh, normalmente eso no se demora. Eh, yo he hecho, yo, pues eso soy yo, el, el promedio, no voy a decir un tiempo para no ponerles como eso, pero pro, eh, por debajo de los tres minutos se hace fácilmente la programación y el recorrido completo. Muy fácilmente se hace por debajo de los tres minutos. ¿Listo? Eh, siempre y cuando se optimice el, el, el código. Por eso se dieron cinco minutos, eh, para que lo tengan en cuenta. ¿Ya? En caso tal de que, por ejemplo, se cumplieron los cinco minutos y no eh, hicieron, pues les van a dar el tiempo máximo, que es el 5 minutos, y se contará el número de obstáculos. ¿Para qué? Digamos que ningún equipo completó el reto. Entonces, el equipo que llegó a, a más lejos es el que se cuenta listo eso sí se llega a dar, no creo que se dé, yo estoy casi seguro pues de que muchos van a hacer esto muy rápido pero si se llega a dar ese, ese sería digamos como el el, eh, el rubro de desempate ¿Sí? en la grabación van a ver que de pronto el playground queda un poquito cortado es por la distribución como tengo yo mi eh, mi programa de grabación del OBS entonces, les pido disculpas. Preguntas, dudas, inquietudes, sugerencias, quejas o reclamos, chicos. Dígame. Eh, pues, entonces, yo estaba pensando... Entonces, tú sabes que tú, tú ahí acabas de poner lo de, de... Pues, lo de repetir para siempre, conducir adelante hasta que uno ponga como que... Hasta que el ojo detecte verde, ¿cierto? Uh -huh. Entonces, pues, y luego pusiste que, que va como que a girar a la, a, la, a la derecha 90 grados y todo, pero, entonces, pues, mi primera pregunta es, en el reto que ustedes van a hacer, obviamente, el, el laberinto va a ser distinto, ¿cierto? No, el laberinto va a tener como... No, te voy a decir, este es el laberinto, porque es que el mapa, ah. el mapa el color, este mapa no es dinero.